Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy les traigo otro nuevo tutorial Vamos a ver ese apartado nuevo Que se llama Reading Lips En el navegador del Chrome Vamos de una vez Ya tengo algunos artículos Que pienso leer Y a veces queremos leer un artículo Pero no tenemos ese tiempo para leerlo queremos recordarlo en algún lugar cuando volvamos a buscar en nuestro navegador entonces vamos a trasladarlo a un apartado que dice Reading List que es este apartado que es donde van a estar esos artículos, lo vamos a enviar a ese apartado y lo vamos a tener ahí para leerlo en otro momento, entonces, lo primero que vamos a hacer para poner un artículo de esos allá, es lo siguiente, luego voy a quitar este que ya no es importante, eh, luego que queremos agregar un artículo allá, le damos clic derecho y le decimos añadir a la ventana de Reading List, luego que le damos ese artículo automáticamente pasa aquí y dice sin leer. Entonces, para marcarlo como leído, le damos aquí. Y si no queremos ese artículo ya, ya leímos ese artículo, le damos aquí. Y podemos agregar todos los artículos que queramos a nuestra lista, a nuestra lista de lectura. Y como pueden ver, tengo dos artículos. Y eso es sumamente importante para poder eh, recordar las cosas que tenemos que leer. Y eso nos ayudará en el día a día a saber lo que leí, lo que no leí, cómo voy al día, si estoy pendiente. Si, si me falta algo y creo que eso ese apartado de google eh, es algo muy interesante y eso era todo lo que quería mostrarle amigos de youtube es un vídeo sencillo pero muy útil para el día a día de lo que nos gusta leer y tener artículo y, y mantener una secuencia de lo que estamos leyendo y de lo que no estamos leyendo hasta la próxima.